Bueno, soy yo de vuelta, sí. Gracias eh, por estar acá. Vamos a tener este, este panel sobre grupos de operadores de red. Habrán visto que, bueno, el, el, el leitmotiv de esta semana es lo que llamamos LACNOG, el grupo de operadores de red de Latinoamérica y el Caribe, pero les queremos mostrar cómo este tipo de experiencias se trasladan a otras escalas también. No solo a escalas grandes regionales, sino a escalas nacionales e incluso regionales. Chris. Sí, y el, el objetivo es eh, que los que están en la sala y no están participando en el grupo de su país, lo conozcan y, y puedan sumarse. Y los que están en países donde no hay un grupo de operadores que aprendan de las experiencias para tratar de, de crear uno, eh, la ACNI, y otras organizaciones los vamos a ayudar en ese camino. Y bueno, a ver entre todos cómo podemos ayudar para fomentarlo para más. ¿no? Así que... Los invitamos a hacerse unas pequeñas presentaciones. Eh, <risa> Buenas tardes, eh, mi nombre es Lía Solís y bueno, estoy ahora como NOC Bolivia. Lubinsky, estoy hoy como de Niki pero soy de GTR hace muchos años. Bueno, Ariel Weger, de Argentina y participante del NOC de Argentina. Eh, Nayret González, participante del NOC de Panamá. Hola, ¿qué tal? Hernán Mogileski. Eh, yo participo en LACNOG hace mucho. Eh, participo en varias listas. No sé cómo hacen ustedes. Yo participo en un montón. Eh, en la de Argentina. Estoy en el Grupo Operadores de Chile. Pero también participo de Perú, Bolivia. Eh, este, porque, bueno, es, es interesante también en, en NANOG. Eh, pero bueno, la, este, esa es mi presentación. <risas> eh, para comenzar, la idea era comenzar con el que tiene más experiencia y, y, y más historia, como casi todo lo que ocurre en internet en esta región, el eh, primer país que miramos es a Brasil. Eh, Rubens, ¿puedes usar portugués porque hay traducción? Sí. Y sí. sería bueno que nos cuentes sobre Yetarca. O uh, grupo de operadores que eu vou contar hoje para vocês é o GTER, Grupo de Trabalho de Engenharia de Redes. Ele foi criado em 96 com uma iniciativa do Comitê Gestor Internet Brasil. Uh, e ele antecede muito, inclusive, o NIC-BR. Ele é de um tempo onde uh, as operações aí do ponto BR, até do ponto de tráfego, eram projetos de pesquisa dentro de uma agência de fomento a pesquisas, que é a FAPESP, né? Uh, mas já existia um grupo de pessoas que tinha sido definido para definir caminhos na internet brasileira, que era o Comitê Gestor da Internet Brasil, e ele entendeu que deveria haver essa criação, mas o próprio nome sugere, ele nasceu como um IETF brasileiro, e não como um grupo de operadores de rede é, brasileiro e alguns anos aí depois da criação dele que ele eh, usando a linguagem da moda agora pivotou para eh, um grupo de operadores de rede eh, graças a pessoas como a época o Reinaldo Peno o Marcelo Manta que infelizmente faleceu uh, Frederico Neves e graças a essas pessoas se concluiu que ah, não é Não precisamos de um IETF, não, não queremos nos isolar com o padrão próprio de protocolo, queremos falar com todo mundo, mas uh, precisamos de mais, uh, sim, de difundir conhecimento. Então, o, o, quando o foco mudou para difundir conhecimento, que uh, acabou se tornando aí um grupo de operador de redes, que hoje tem na sua lista de, con más miembros, mil miembros, y realiza dos eventos presenciales por año, excepto en años de pandemia. Buenísimo, gracias. Eh, siguiendo en orden de antigüedad, me parece que seguiríamos con Ariel, ¿no? Si tomamos ese orden, con el grupo de operadores de Argentina. ¿Me estás diciendo viejo? No, no, al grupo, al grupo. Ah, ah, ah. No, bueno, eh, en Argentina tenemos... Eh, un caso que es bastante particular y me quiero referir a una pregunta que nos hicieron hace un par de días atrás, de hecho te la hicieron a vos si no me acuerdo mal, eh, un, un muchacho creo que era uno de los becarios que dijo, yo necesito autorización del ELACNO para hacer mi grupo de operadores, o fue algo así la pregunta. Eh, nosotros en Argentina tenemos eh, un grupo de operadores que es medio como, no, no, no sé cómo llamarlo, es calculo yo que es itinerante o Vamos a ponerle por ahora ese, ese título. O sea, el grupo de operadores existe, hay una comunidad muy formada de, de técnicos que colaboran. Eh, gran parte de la comunidad, no, no puedo decir un número exacto porque no lo sé, pero vamos a decir que el 80-85% de esa comunidad es parte del IXP de Argentina y tiene que ver con la operación o bien este, con, con la utilización de los recursos que brinda el IXP argentino. Eh, y ese grupo de operadores...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 Eh, el tema es que la gente siempre está y tenemos una lista de correo eh, que de nuevo está patrocinada por el IXP de Argentina eh, y, y, hay, y hay discusiones, hay grupos de WhatsApp hay, hay algunas otras organizaciones hay por ejemplo eh, una, una, un, un par de cámaras eh, que, que no son cabase que también tienen grupos técnicos y básicamente lo que estamos haciendo todo el tiempo es tratar de concentrar las discusiones para que no haya pequeñas células de gente que, que, que dialoga con sus amigos y listo. Así que es un esfuerzo conjunto y bueno, digamos que es el no de Argentina y, y se usa de lo mejor que se puede, pero yo de hecho digo, soy participante, ni siquiera soy representante, creo que nadie, es un representante, cuando el no de Argentina, con el nombre que sea, tiene que aparecer, aparece, se usa, se reúne y listo. Eso da pie a, a una... Eh, explicación de cuál es el, el espíritu y el, y el objetivo del NOV, ¿no? y cómo es la participación a nivel personal por las cosas que son útiles para cada uno y no tanto por lo que eh, necesita la empresa, o representando a la empresa, o pidiendo permiso a la empresa. Eh, son personas que están ahí porque quieren colaborar entre ellas, no son empresas que están ahí porque son una cámara, es totalmente diferente el, el espíritu del NOV. Creo que el que sigue es Chile. Yo creo que sí también. En Estaba tratando de hacer memoria. Bueno, eh, yo soy de Argentina originalmente. Eh, participé en toda. Participa. Y participo. Pero participé desde la formación de, del NOG de Argentina y ahora me mudé por razones laborales a Chile y me invitaron a participar de lo que es el NOG de Chile, que funciona.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 de Chile, este, que es un buen punto de encuentro digamos, de los técnicos donde nos conocemos todos. Yo estoy ligado a la operación XPS, estaba en Argentina, ahora también estoy en Chile, y la verdad es que da la, la visibilidad amplia de los técnicos de, de, del, del lugar. Una aclaración que tal vez... Tendríamos que haber hecho al comienzo es que no estamos poniendo a los coordinadores o no, no, no hay alguien que hable en representación de un grupo de operadores. Es una lista de correo donde todos participan libremente. Eh, pedimos a Hernán que participe porque lo conocíamos y sabíamos que estaba en, en, en ese grupo. Pero tal vez en el, entre el público hay alguien de cualquiera de los, ¿no? De Chile, por ejemplo, que tiene más experiencia, sabe cuándo comenzaron, puede contarnos algo más. Y a diferencia de otros paneles, nosotros los dejamos que se paren y hablen en el micrófono en cualquier momento. Así que vamos a tratar de manejar los tiempos para que eso no sea desordenado. Es muy buena esa, esa aclaración. Porque acá no hay, en general los logs no tienen eh, estructuras de representatividad, por más que en algunos, los logs más, más antiguos de todo, quizás sí, sí tienen una pequeña estructura, pero más bien para, para encargarse de, de aspectos logísticos y administrativos. En los, los miembros son todos iguales, no hay una jerarquía de miembros. Eh, creo que deberíamos seguir con... Bolivia, me parece. Sí, bueno, en el caso de Bolivia, eh, surge el grupo de operadores en eh, la necesidad de coordinación para la, las, las tareas de implementación del punto de intercambio de tráfico. A partir de eso, eh, el grupo meramente de coordinación, eh, trabajos operativos, este, tenemos la visita del ACNIC e Internet Society a La Paz. Y eh, en reuniones físicas se termina de consolidar el grupo y se empieza a realizar más invitaciones a los operadores de redes. Entonces el principal objetivo eh, es, es una lista, efectivamente es una lista de correo donde compartimos eh, de repente algunas cosas que ayuda para, para configuraciones, etc. También tenemos un grupo de WhatsApp donde eh, ayuda mucho para mandar mensajes, efectivamente no hay mucha actividad de, de ida y vuelta, porque las, las idas son, digamos, algún anuncio, alguna, alguna solicitud de soporte, alguna cosita que se pone ahí como que me está pasando, no, no llego a estos prefijos, alguien sabe, cosas así, y generalmente las respuestas son eh, en un mensaje privado. Entonces, ahí hay un punto que detectamos que realmente las, las personas que lo integran de repente no quieren comprometer a sus organizaciones eh, y nuevamente la aclaración que no van en nombre de sus organizaciones, sino van a, va a generarse una especie de intercambio de conocimiento de, eh, independiente, lo, lo más bonito es que es independiente del vendor que se tenga en ese momento, ¿no? Eh, la idea es eh, compartir conocimiento, generar capacidades y, y también se convierte en un punto clave para contactar a personas técnicas, ¿no? Actualmente, por ejemplo, la lista del No Bolivia está suscrita a los reportes del proyecto CAIDA. Entonces, nos llega, de, ellos detectan algún IP comprometido de la comunidad de, de Bolivia y mandan el reporte y ahí podemos ver si nuestros IPs están comprometidos, por, por dar un ejemplo, ¿no? Ese es un muy, muy buen ejemplo para los que quieren eh, comenzar a, a movilizar información útil. No sé si quieren contar un poco más, pero les van diciendo a los proveedores eh, dónde ven que hay botnet, si, desde dónde se originaron más, una especie de ranking. Y es información útil para el operador y no tienen por qué contestar. Solo con saber eso es, es suficiente para actuar. Quiero decir, sí, Panamá. Sí, hola, bueno, bueno, buenos días de nuevo. Nairet González de Panamá, en este caso representando al grupo de operadores de Panamá. Eh, bueno, nuestra historia es bastante reciente. Eh, yo nace en un recinto como este en el 2019, que fue la, la última vez que se realizó eh, el evento de LACNIC en Panamá. De eh, hecho, LACNIC, LACNOC. Eh, y bueno, siempre bienvenidos a volver a realizarlo en Panamá. <ríe> y nace también así: reunimos a un grupo de, opera, de operadores o representantes de, en primera instancia, de, de los ISPs. Luego se hace la aclaración de que, definitivamente, eh, los operadores de red son todos los representantes de empresas, academias, universidades, banca o cualquier otra instancia que tenga asignado pues, recursos de conectividad. ¿no? Eso es muy importante hacer esa aclaración y que solamente no se vea como que eh, los grupos operadores de redes eh, participan pues los ISPs como tal ¿no? eh, fue una bonita experiencia ese nacimiento eh, tuvimos eh, representantes también de otros grupos operadores y hubo un intercambio importante de eh, como mencioné pues experiencias, información eh, que no podría ser un grupo cerrado que no se podría trabajar como de repente con algún tipo de membresía como lo mencionaron ahorita mismo eh, la, es importante y creo que eso ha sido eh, el éxito de este grupo, ¿no? O sea, de los grupos y creo que en general de toda la de toda la región. Y bueno, yo considero que es muy importante que estas iniciativas nacionales se sigan dando porque, eh, pues, nos une la cultura latinoamericana, pero definitivamente los aspectos técnicos eh, cambian de país en país, ¿no? Entonces, para tener estos acercamientos ya más locales eh, le permite, pues, a a los representantes de los países, sentirse más cómodos y conversar con sus homólogos nacionales sobre sus experiencias, sobre qué es lo que está pasando en cada uno de los países. Quizás muchos están en las listas del ACNO, pero no es lo mismo que ocurre en Sudamérica que lo que puede pasar en un país de Centroamérica o, del, o de las islas del Caribe. no Así que es importante eso. Actualmente nosotros trabajamos muy de la mano pues, con Internet Society, con LACNIC, de hecho, nuestra lista está alojada en la lista del LACNO, y bueno, también la utilizamos sobre todo para, eh, como menciona Lía, no, no hay tanta información todavía en dos vías, pero eh, es lo que se busca. Trabajamos muy de la mano también con el IXP de Panamá, Internet. Eh, nosotros, el Grupo Perarodes, nace después de Internet, porque bueno, Internet ya tiene casi 25 años, pero. Eh, estamos muy de la mano también con, con ellos porque claro, el 90 95% de los operadores de redes en Panamá son los ISPs y ellos están conglomerados en, en internet Panamá. Bueno, muy, eh, creo que esta primera ronda creo que nos, nos vino muy bien para da, de alguna manera eh, entender el contexto en el cual los NOX nacen y en el, se mueven y ahora creo que lo, lo apropiado es Hacer lo que falta, digamos, es ver, entender un poco el presente, por ejemplo, qué problemas tienen, qué dificultades se enfrentan y entender el futuro. ¿Cómo ven ustedes el futuro? ¿Qué planes pueden tener? O, o, ¿Cuáles les parecen que deberían ser los próximos pasos de cada uno de ustedes? Antes de empezar con la ronda... Eh... No quisiéramos quedarnos sin tiempo para la parte de preguntas y respuestas. Así que si surgen dudas mientras van hablando, usen el micrófono ahora, porque después seguramente no van a tener oportunidad. Sí. Es un poco de cambio de metodología, pero al que vaya teniendo preguntas lo invitamos a acercarse a los micrófonos. No sé quién se anima a romper el hielo. Presente y futuro. Bueno, eh, hoy día lo que vemos es que no hay un formato estático de cómo conformar un, un NOG, digamos. Hay listas de correo, hay grupos de WhatsApp, hay Discord, hay distintas plataformas en las que se puede armar comunidad. Particularmente en Chile funciona mucho el grupo de WhatsApp. Yo preferiría que todos los nogs tuvieran una lista de correo como mínimo. Este, pero bueno, se usa lo que, lo que, lo que funciona. Y esto de... Eh, eh, es más inmediato porque nos permite eh, informarnos a todos al mismo tiempo de algún evento, de, de, de, de algún problema. Entonces en ese sentido, que es cuando hay que estar comunicado y conectado rápido, funciona muy bien. Pero hay otros eh, temas que pueden ser, bueno, necesito el contacto de alguien o quiero configurar mi DNS y no sé cómo que podrían este, circular por las listas este, mejor que por un grupo de WhatsApp. Hoy por hoy en Chile eso no está, falta la lista, pero Bien. la comunidad está. Ahí, ahí surge un primer, en lo que comenta Hernán, surge un primer tema que es herramientas de colaboración. Ahí, en una época no había discusión, digamos la única herramienta que existía que era más o menos razonable era la lista de correo. Ahora hay una enorme variedad de cosas. La lista de correos sigue, el, comparto con Hernández, creo que sigue teniendo su lugar, pero está el WhatsApp, está el Telegram, está el Discord, está el Slack, Mattermost, Rocket Chat, y podríamos seguir. Este, de todos esos conozco algún ejemplo de gente que lo usa. Eh, ¿Los demás? Ah, ahí está. Bueno, ahora yo les quiero, les quiero contar, de hecho, una, un, un pseudo caso de éxito que tuvimos con todo esto. Eh, como les dije.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 eh, el grupo de Argentina se apoya básicamente en Cabace, en el XP de Argentina, y ellos son el nexo para poder eh, lograr todas las cosas, eh, para poder hacer concretar las reuniones y, y etcétera. Eh, un, un presente que yo veo y, y vuelvo a mencionar lo mismo: células de pequeños subgrupos que no se coordinan y no se hablan entre ellos, no se coordinan a, a nivel conocimiento, eh, y es bastante interesante y acaba el, el, el caso de éxito que les voy a contar hay grupos en Argentina de, por ejemplo, usuarios de un proveedor en particular. Entonces, eh, todos esos usuarios arman grupos de WhatsApp, donde entre ellos, cuando se van conociendo en los eventos, se van agregando, eh, y obviamente, cuando ese proveedor tiene un problema, ese grupo arde, arde, arde, arde. Eh, y esos, esos grupos están descoordinados, o sea, a mí me encantaría que todas esas pequeñas células Estén en algún lugar centralizado Porque eso es información de interés para todo el mundo Porque aunque yo no sea cliente de ese proveedor Cuando ese proveedor Mete un fat finger, hace una macana A mí me termina pegando Y, y, y a mí me interesa en Saber eso Entonces por ejemplo en estos grupos En ese grupo en particular Ellos se coordinaron e hicieron Un mapa de la Argentina Entonces cada uno que es cliente de ese proveedor Aporta al mapa su dirección IP De, de su router de su peering contra ese proveedor, y hay alguien que está monitoreando toda la Argentina y dibuja en un mapa dónde hay latencia, dónde está verde, dónde está rojo, y eso es súper interesante, y estaría bueno que, que de alguna manera ese ejemplo se utilice en muchas más cosas. Eh, y el caso de pseudo éxito es que eh, en el evento del, del hub de pergamino que, que tuvimos el año pasado, logramos que la directiva de ese, o sea, desde el ACNOC, logramos que la directiva de ese prestador llegue y hable directamente con, con la gente del grupo que arde. Este, y después de eso salió de que ese prestador puso ingenieros a trabajar adentro de ese grupo, entonces ahora cuando hay algún problema la gente se queja, el prestador está metido ahí. Y, y bueno... Eso me parece un caso súper interesante. El problema que le veo malo a eso es que es como una especie de grupito cerrado. Y si no estás ahí, no te enteraste porque no te los cruzaste en algún evento, no sabes que está, De la misma manera que ellos a lo mejor no conocen al, al resto de los grupos. Así que a futuro me parece, antes de la incorporación y todo el, el tema legal, me parece importantísimo corregir eso. Ahí quiero resaltar esos dos aprendizajes: que, que los grupos de operadores no se conviertan en un. Una, una pizarra para criticar a, a, a los operadores. ¿no? El, el objetivo es colaborar para que sea más útil para todos y no eh, usarlo como una vidriera para eh, exhibir problemas o, o, o criticar acciones. Eh, y el otro es que, que, que no sea un, un, un club cerrado, ¿no? que solo por invitación se puede participar, porque cuantas más personas aportan, más valor tiene para todos. Este, sí, contando un poco la experiencia, lo que mencionaba Ariel, el, el pasado año nosotros hicimos un deployatón de Manners eh, con, con Carmen y entonces publicábamos para invitar. ¿Y qué pasaba? Que eh, encontramos la lista de ASNs de Bolivia y enviamos la invitación. Y eran, uh, era un número alto de ASNs, pero ha sido el webinar que hemos tenido mayor participación o sea, no sabíamos que teníamos tanta gente interesada. Y también se detecta ahí el desconocimiento tal vez de, de temas, eh, por ejemplo, que estamos tratando manners eh, u otros temas de rutamiento, de eh, PKI, las plataformas que nos da la para hacer la verificación, etcétera. Y ahí pudimos eh, identificar varias personas que están fuera, que están dentro de lo que es la operación de las redes, pero que no están teniendo conocimiento, tal vez lo encuentran. Y es algo que nos une a las personas técnicas, ¿no? Y de, tratando de identificar qué es lo que realmente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 Entonces no los perdimos, no, no quiero decir también que necesariamente tienen que estar asociados a un ASN, eh, son operadores de redes y realmente sus aportes ahora de hecho suma porque ya su enfoque ya no es de ISP, sino es un enfoque corporativo, entonces sigue, sigue sumando, pero a, a, a lo que voy es que la idea es esa, no perder la naturaleza de un grupo de operadores de redes. No sé si habrá lugar... Al final, pero tal vez día puede contar sobre la reunión de la tarde, que va a ser de interés para los superiores. Sí, yo pensaba hacer un par de anuncios al final, pero eso lo guardo para el final. Capaz, no sé, Rubens, ¿te animas a, a ver cómo, comentar cómo ves el futuro? Entonces, juntando los temas de herramientas y presente y futuro, uh, a gente ve hoy a nuestra lista de correo como algo que más agrega valor para nuestros miembros. Uh, e isso vem de duas coisas. Um, de ser um canal de comunicação com pessoas que são operadores de redes, né, que sabem falar a língua do P, IP, o DP, o DP, e, Mas também porque é um conteúdo indexável. Então, a, a nossa lista de correio é arquivada no site, então ela está indexada no Google, no Bing. E se você procurar algum tema ligado à operação de redes, é grande a chance do primeiro hit no Google ser do arquivo da, da GTR, justamente porque quase tudo que existe já foi discutido lá, e a gente não imagina uh, perder isso, por isso a gente não imagina, por exemplo, dar algum grande foco em aplicativos de mensageria. O que a gente não descarta, e aí entrando para o futuro, seria alguma forma de gateway bidirecional, entre um aplicativo de mensageria e a lista de correio. Ou seja, se você, digamos, se assinar aquilo no aplicativo de mensageria, você consegue acompanhar e você consegue participar também, mas isso vai também para o correio, vai também para o índice do Mailman e vai também para o Google. Isso a gente acha legal. A gente, na verdade, tem isso em teste, assim, na parte... De una das de direções está funcionando super bien, eh, a otra direção que ainda no, por eso que eso ainda no, es, no, no está em producción. Mas eso a gente acredita. Ahora, promover, por ejemplo, o uso de un grupo de WhatsApp, com certeza no, no, no está nos nossos planos, pelo menos. solo Panamá. Bueno, eh, nosotros como. Pues de hecho, comenté, somos recientes eh, bueno, el futuro para nosotros es literal la realidad de lo que necesitamos en estos momentos, que es que seguir capacitando. Hablaste hace un rato también de, de, del tema de la crítica que se puede dar en los grupos, eh, yo siento que eso, puede, que eso actualmente es algo que, que los operadores, aunque sabemos que, la, que Internet nace como la red de redes y un compromiso de, de compartir recursos entre los que somos parte de esta, de esta comunidad, eh, de todas maneras, los, los que puedan participar sienten como que, bueno, si comparto alguna información, entonces estoy con la competencia también, dándoles algunos trucos. Eso creo que también es aparte de, de lo que nosotros deberíamos trabajar. Es la experiencia de lo que yo veo en mi, en mi país, ¿no? Eh, un poco como que, no, no tanto como la crítica, sino compartirlo, se vuelve un poco más comercial y decimos, bueno, es que si le doy esto a la competencia, pues puede saber mi secreto. Y al final, pues, eh, BGP es igual para todos. Eso es lo que sería como, como lo que yo veo ahora, eh, seguir trabajando en las capacitaciones. Eh, los grupos de operadores en principio nacen, como, como mencionamos así en estas reuniones, pero de alguna otra manera también hay que buscar la manera como de legalizarlos en los países, diría yo. Porque ya cuando tú solicitas recursos o pides subvenciones, y lo vivo también en el caso de nosotros, eh, queremos participar directamente en una subvención de FRIDA para el proyecto de mediciones que estamos realizando en Panamá, y entonces pensamos, ¿cómo lo hacemos como grupo de operadores? Porque al final tú necesitas recibir recursos y necesitas tener una constitución jurídica. Y bueno, entonces nos apoyamos en el capítulo de, de Internet Society. Y bueno, somos los mismos que estamos por ahí, pero con diferentes sombreritos. Al final nos encontramos aquí de nuevo. Pero eso es algo que, te, que tendríamos que evaluar. Porque si también consideramos crecimiento dentro de los grupos, hay que considerar también su estabilidad para recibir este tipo de suspensiones Es un ejemplo de, de nuestra experiencia. Eh, ese punto de tener un, eh, una secretaría o organización que haga la parte formal eh, es útil cuando quieren hacer reuniones o recibir fondos, como decía Nayret. Eh, el grupo de operadores de, de, nacionales, digamos, de, dentro del ACNO, el objetivo es ayudarlos a que puedan conseguir eso. Entonces, quienes están planeando o tienen interés de, de, de armar el grupo de operadores en su país, se puede acercar a Carlos, a mí o a cualquiera de los que conocen en el panel. Y, y les conseguimos ayuda local, alguna institución, algún capítulo de ISOC, alguna IXP, siempre va a haber alguien que los ayude a hospedar al, al, al grupo. ¿Tenemos ah, una pregunta en sala? va a hacer un par de comentarios eh, a partir de esto, o sea, soy, soy de Cuba, o sea, del, del grupo de operadores de, de Cuba, y igual bueno, quería compartir un par de detalles, o sea, eh, yo refuerzo o sea, lo que decía Hernán de la lista de correos, porque en realidad, aun cuando hay otros métodos más modernos y más instantáneos, como todos los que mencionó Carlitos, que se están utilizando hoy, el problema es que es fundamental mantener la historia, y la historia solamente, por lo menos hasta hoy, se puede mantener con una bitácora de, de correo, o sea, es, es la mejor manera de, de, de mantener la historia y de que las personas puedan ver lo anterior que ha pasado, porque en los grupos de WhatsApp, Discord y demás, la oída empieza el día que entras. Todo lo anterior lo perdiste. Y muchas veces hay gente que te dice, no, ya se lo respondió, no sé quién. Entonces, bueno, uno busca en el, en el archivo público de la lista y es un mecanismo bastante más fácil para entrar. Eso es, es una de las cosas que quería comentar. Respecto a lo que decía en de o sea, del tema de la personalidad jurídica y demás, yo creo que es importante siempre contar con alguien que nos ayude, digamos, a patrocinar el, el IXP, digo, el, el grupo de operadores, no solamente por el tema de recibir fondos, sino para que eso no se vea solo como un grupo de, o sea, como tres o cuatro gente que están, que están aburridos y que se quieren juntar para hablar de algo. Yo creo que los grupos al final, para que sean atractivos para muchas personas, tienen que tener algún tipo de formalización, que es lo que eh, digamos las personas que no, que no están en la constitución o que no están desde el principio, empiezan a ver que realmente allí pueden obtener un resultado, o pueden participar y eso eh, te, lo da precisamente tener algún tipo de soporte de alguna organización, ya sea de algún tipo, que te, que te proteja que te provea esa, esa protección. Y me parece fundamental que, eh, porque a veces el nombre operadores es un nombre un poco eh, que puede distorsionar la realidad para muchas La gente supone que se hablan de, de operadores y a veces uno piensa en los grandes telcos. O, eh, y realmente eh, en estos grupos para mí es tan importante que esté el que opere una pequeña red en un, en un negocio o, en un, o a nivel presidencial como el que participa con ese gran operador. Si la red de ese pequeño negocio está mal y es un hueco de seguridad, sí, el problema lo tenemos todos. Entonces eh, yo creo que, que sería bueno a la hora de divulgar de qué trata el grupo, los grupos de, de operadores, bueno, que un poco... Quede claro que todos los interesados en técnicamente trabajar en una red, podemos participar de alguna forma. O sea, que no todo es BGP y demás, sino que hay otros, otros, otros escalos, escalones dentro de esto. Muy, muy, buena, muy buenas esas observaciones, Jorge. Gracias. Yo tengo un comentario que viene a, a lo que dice Jorge. No sé si estoy pisando alguno de los otros temas, pero...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 sin embargo, veo que hay algunas eh, otras organizaciones mm, bastante exitosas que lo que hacen, por ejemplo, también es crear bridges entre aplicaciones. Entonces, lo que uno publica en Telegram, hay un bot o hay un programín que lo copia el WhatsApp y que genera la misma información en todos los canales. Así que eso también es súper posible y, y deberíamos, de alguna manera, teniendo en cuenta de que la industria nuestra es multicanal, porque vos hoy estás atendiendo reclamos por teléfono, por mail, por WhatsApp, por Telegram, Yo también sería razonable tener ese tipo de herramientas para que cada uno desde su realidad y desde su política de utilización de algunas herramientas y otras no, que todo el mundo las tiene, tengan de alguna manera la información unificada. Y eso un poco nos da pie para el siguiente tema, que es cómo podemos ayudar en LACNOC con herramientas o con qué otras cosas para eh, ayudarlos localmente al panel y al, y al resto de la sala, ¿no? ¿Qué cosas podemos hacer? Ese es un primer ejemplo. Nosotros usamos la lista de LAC, ¿no? para, para los mails del, del grupo, es lo que usamos nosotros por ahora, pero bueno, sí sería bueno ver como la parrilla de servicios que tenemos para los más pequeños. Ahí, para ir, para ir llevando un pequeño inventario, una página web, decís vos. Bien, anotado. <risa> Siguiente, next.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 Uma ferramenta que é interessante para começar é algum tipo de sistema de gestão de conteúdo com foco em conteúdo produzido pelos membros. Uh, isso quase sempre é uma wiki, né? mas não necessariamente é uma wiki. Né? Escolha o seu CMS de preferência, mas eu colocaria, além dos já citados aí, uh, mailing list, se possível, algum gateway de mensageria, uh, algum sistema aí de gestão de, de conteúdo pelos membros. Eu só queria comentar uma coisa que foi falada sobre aplicativos de mensageria. Existe um deles que permite acesso ao histórico, que é o Telegram. Né? Uh, a maioria não permite, porque tem foco na criptografia fim a fim, então o grupo de WhatsApp, de fato, você só vê o que entrou. Mas as ferramentas com foco assim em streaming de dados, como é o Telegram, permitem histórico. Ainda assim, eu, eu sugiro mais o Mailman. Ou seja, eu entendo da experiência que o Mailman ou qualquer outro gerenciador de list vai ser o seu melhor amigo. Mas não dá para excluir o Telegram mesmo usando o critério de, de manter histórico. De hecho, cortito, en el grupo este que les decía de, de clientes de un operador en particular, ya hay tanta gente que el grupo de WhatsApp está colapsado y llegaron al límite. Entonces, cuando hay alguien que quiere entrar y no puede, hay alguno que dice, ah, pero yo tengo tres empleados acá de mi empresa, libero uno y hacemos entrar uno nuevo de otra organización. Así que sí. Eh, eh, todo esto que está surgiendo es interesante para ver que no hay una, no hay una herramienta universal y, y quizás...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 Sí, sí. Bueno, entonces algo cortito de cómo cómo se puede ayudar ahorita se me estaba ocurriendo. ¿Qué pasa cuando algún operador eh, adquiere su ASN a LACNIC va, se le asigna su IP, se le asigna su ASN y listo, ¿no? Ya empieza monta, levanta BGP, pero ¿qué hay más detrás de eso? De repente algún glosario de términos, de decir, qué es la no? ¿Qué, qué es la TLD, qué es la la la la la, todo lo que vemos. Y bueno, para que le dé continuidad a todo lo que tiene, ¿no? Tiene LACNI, tiene las plataformas de rpk y tiene todos firmados ROAS. ¿Qué viene después de eso? Una fac sería. Una sí. fac de NOS. Anotado. Muy, muy buena idea esa también. Hay otra pregunta de sale, el amigo Douglas. Eh, hola. Eh, bueno, yo participo, participé y participo, ayudé a, a fundar el Brasil Pirin Forum Não, não é meu, não é nada, é de muita gente. E essa parte de conteúdo que vocês colocaram, talvez seja a coisa mais bonita que a gente conseguiu construir no Brasil Pirin Fórum. né? E, e, aproveitando, eu convido a, a esses NOGs que estão informalmente é, construídos, a gente tem versões dos mesmos conteúdos em espanhol, por exemplo, que foram Se não me engano, o senhor Ariel ajudou a, a produzir alguma coisa. Uh, e que acontece, são, são diversos conteúdos em diversas frentes, desde a CPE, o BIHAS, o bgP o RR, então tem muita coisa legal lá que pode ser aproveitada e traduzida para o espanhol e referenciada nas respectivas páginas e convido-os a conhecer o site do Brasil PIRIN Forum em relação a isso. Complementarmente, sobre esse kit de sobrevivência que que você comentou, se não me engano, estávamos comentando aqui, o Wesley, existe a NOG Alliance, que Global Log Alliance, é isso mesmo que é, o René é um amigo nosso que faz ao um meio de campo em relação a isso, é aquele peteleco aquela, tuf, vai e daí depois, cada um, depois que tomar um certo volume, cada um que se vire mas é justamente esse o momento difícil de é, é, talvez até o LACNORG poderia pensar em alguma coisa parecida, uma página hospedada no LACNORG falando do, do NORG da Argentina una página hospedada en un falando do del Nog do de Chile, solo colocando los nombres que están lá son cosas así que a eh, veces es solo el efecto catalizador para que la cosa ande uh, por sí sola. muito obrigado Muy buen consejo también. Excelente. Um, a mí me queda una última pregunta y, y es si alguno tiene experiencia con con sponsors, si en las reuniones reciben sponsoreos bueno no todos hacen reuniones, pero, eh, por ejemplo, Rubens, seguramente eh, reciben ayuda de sponsors. Uh, sim, a gente tem patrocinadores. Uh, a gente originalmente usaba só o, o dinero do próprio comité gestor para isso, y e ainda es el garantidor de todas as operações. Mas a partir de un um momento, a gente pensou, ah, vamos, vamos abrir aí para patrocinadores. Uh, isso permitiu que, por exemplo, o, o orçamento do, uh, do grupo fosse, seja numericamente o mesmo, desde que o grupo foi criado. E vocês que moram aqui na América Latina sabem que a inflação em qualquer um dos nossos países <risos> transforma um valor uh, em muito menos. Então, já tem mais de 100%, 200% de inflação, a gente está com o mesmo orçamento. Mas a gente achou interessante também é, trazer um pouco do que, aí no inglês desnecessário do marketing é o goodwill de marca, dos patrocinadores para o evento. Então, a gente achou que isso ajudaria e ajudou. Então, a gente também tem patrocínios por isso, mas eles não são de graça, não é assim, não põe a sua marca lá só só porque você é bonito e tem olhos azuis, então tem tem, tem que entrar com, com dinheiro, mas isso ajudou também. E a gente percebeu que no caso dos eventos regionais, que a gente faz sempre um evento maior no ano e um evento menor regional, essas oportunidades de patrocínio do evento regional, que são mais baratas,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 Das edições regionais, tipicamente 200 uh, participantes. Isso só de presencial, porque o evento sempre foi transmitido online, sempre permitiu interação online. E, então, ele sempre teve essa característica híbrida, né? Assim, palavra da moda, mas que já era usada. Muito antes de pandemia, a gente já se preocupava em como é que a pessoa remota está acompanhando com qualidade, com ela conseguir entender o que está acontecendo, interagir, né? Então, a gente já valorizava isso há 20 anos atrás, e com isso, uh, diminui um pouco a demanda por participação presencial, lembrando que o Brasil é um país grande e que viajar pelo Brasil pode demorar y costar caro, entonces tenemos también esa preocupación con remoto por causa eso. Tenemos dos preguntas en sala, Cristian. No, no me fijé quién estaba antes, eso lo dejo que lo decían entre ustedes. Les pido que se presenten y... Hola, Adelante. buenos días, Joana eh, Castro. Yo tengo una inquietud precisamente ahora que se, se estaba hablando acerca del tema económico, si a través del año se podría manejar eh, con los diferentes proveedores de equipos, una de las dificultades que tenemos, por ejemplo, en Colombia, en el tema de capacitación, es que el valor de un curso es muy alto para nosotros por el tema cambiario. ¿sí? Para alguien puede ser muy sencillo pagar dos mil dólares, cuatro mil dólares, pero cuando hacemos la conversión a peso colombiano, el, para nosotros un curso, significa, un, un curso de algún proveedor significa pagar entre 5 y 10 millones de pesos. Y eso convierte los cursos inalcanzables. Y para nosotros eso puede ser una limitante en cuanto a capacitación técnica se refiere para nuestro país específico. Si puede ser que para otros países no tengan ese problema. Pero para países que tenemos una, infortunadamente una moneda tan devaluada, eh, esa es una restricción, una limitante que estamos enfrentando cuando queremos acceder a un curso oficial. Bueno. Entonces no sé si, si se pudiera manejar o tratar de hacer algún tipo de, de, de tema económico con los proveedores para en esos casos, por ejemplo. Gracias. Bueno, dijiste la así que lo agarré yo. Eh, sí, eh, de hecho, y después te voy a pasar a vos, Cristian. Nosotros tenemos un grupo de trabajo de capacitación. LACNOG tiene, eh, tiene, tenemos dentro de nuestro programa de trabajo anual reforzar, hacer webinars, hacer entrenamientos. Queremos, De alguna manera queremos recibir feedback de la gente de qué le interesa, porque si no estamos eligiendo nosotros, y quizás a lo mejor estamos siempre repitiendo cosas que ya se saben. Eh, Nunca hicimos hasta ahora un webinar a la carta, pero no porque no queremos, sino porque nadie lo pidió. Eh, lo que sí nos ha pasado es que con ayuda de ISOC, eh, en algún lugar donde se ha eh, juntado una determinada cantidad de gente, hemos mandado a algún instructor, gracias al patrocinio de ISOC, eh, y de hecho lo hemos hecho como ARNOG en algún momento, lo hemos hecho como LACNOG, hemos preparado, eh, hemos capacitado algún IXP de, de acá, de, de la región, y...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 se pueda llevar a cabo, y te lo paso a vos. Me, me atrevería a agregar una cosa a eso, cuando estuvimos en la reunión en Cali, en mayo, se conformó el germen de lo que sería el NOG Colombia, y, y lo que, la situación que tú estás describiendo es bien un tema para di discutir en el NOG Colombia, justamente, porque quizás ahí pueden hacer un pool de compra y comprar más posiciones en los cursos y tener, poder negociar mejores precios. Del, bueno. Perdón, del grupo de capacitación del ACNO, que está Guillermo, que está levantando la mano en este momento, así que él lo puede ayudar. Gracias. Sí, te pido brevedad en la pregunta. Sí. Eh, Eduardo de Lima, eh, una consulta era con referente a cuáles son los retos que encuentran los ISPs, porque actualmente los ISPs...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 y cómo puedo utilizar esa información desde un lado, digamos, positivo para mejorar los planes y la reputación de marca de ese ISP. Okay. No sé si alguno quiere, pero mi mensaje corto es y, y recomendación, no usar a, a los NOG para eh, ese tipo de, de, de, de recomendaciones negativas. Eh, otro caso que han... Que han ocurrido es usar al nog para eh, usarlo como monitoreo no y, y empezar a avisar a mí me pierde tantos paquetes y a mí porque se generan cadenas larguísimas que son de, de poco valor pero no sé si alguno quiere aportar Sí en, en mi país decimos escupir para arriba no sé si se, es, este <risa>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 algún técnico que conozco este, y le contesta eh, alguna persona súper especialista que por ahí él ni conoce ni sabe quién es pero le contesta este, un referente de, del área entonces esa transferencia de conocimiento que está buenísima por ahí eh, que democratiza el conocimiento en otros ámbitos por ahí no, no se encontrarían nunca entonces, eh, no hay que enfocarse en los problemas, sino en cómo este, transmitir el conocimiento y cómo colaborar este, como, como organización. Venimos okay, a agregar una cosa, no. que fíjense que son, son grupos de operadores de redes, no grupos de usuarios. No es un grupo de defensa del consumidor, digamos. Es un grupo de colaboración entre quienes quizás tienen los mismos problemas. Yo, hay un detalle más. Nosotros fíjense que nosotros nos presentamos como participantes de los Nodes en este, en este panel. Eh, y yo, yo lo dije medio en broma, pero es cierto. O sea, yo estoy en la lista de Apricot estoy en el, obviamente en la de Lago, estoy en la de Nano, estoy en todas las que encuentro me meto porque está bueno y acá me pongo del sombrero del ISP. Está bueno de alguna manera estar enterándose de las, de las charlas que hay en las comunidades que afectan el negocio que yo manejo. De la misma manera que, y acá meto un, un chivito, es muy importante que los operadores estén en, en el foro de políticas y en la parte de política, porque se puede decidir algo que a vos te afecte. Entonces, uno acá, ya no como organización, sino como persona, tendría que estar todo el tiempo mirando a ver qué está pasando alrededor en materia técnica y sobre todo en, en, en materia regulatoria y, y de política. Al, a, a ese, al, al comentario justamente que hiciste... Eh, si esto pierde el espíritu, si el grupo de operadores pierde el espíritu para el cual ha sido creado, eso va a llevar al fracaso porque yo creo que a ningún operador le gusta ir y que juzguen a su empresa o que, o que critiquen su operación, etc. Eh, lo que pasa en el, eh, en el grupo de, del NOC Bolivia es que ingresa gente pero nadie se sale. Y Efectivamente no hay mucho movimiento pero es muy útil saber si ha habido algo si ha habido, o, o compartir temas técnicos. Y, y eso, personalmente, me alegra mucho, porque no, no lo hemos perdido. Esa es la idea, ¿no? Sumar y evitar que la gente se siente incómoda. Y e una cosa curiosa que a gente nota: a gente tem una uma das listas é só de indisponibilidades, ¿no? Chama-se Caiu, y e vários pequeños operadores ficam esperando que saia na Caiu una mensagem sobre o problema que eles estão tendo. Então, eles sabem que está com problemas, que seja na, em algum grande player, pode ser a Claro, o YouTube, né? mas ele não consegue convencer o cliente dele de que a culpa não é dele. Então, ele espera que saia a mensagem lá, ele pega o link da mensagem e manda para o cliente dele, ó, oh, a culpa não é minha. Assim, isso a gente já observou lá. Tenemos um comentário de sala e depois vamos ter que ir cerrando. Un comentario cortito. Hola, ¿cómo están? Yo soy Laura caplan soy de, del staff de LACNIC. Y con respecto a la consulta de, de nuestra colega de, de Colombia, quería agregar que LACNIC tiene disponibles cursos online, tiene un campus online. De hecho, hace poquito lanzamos especializaciones en, en operación de redes. Y muchos de los cursos que están disponibles son gratuitos. Así que este, también alentarlos a que revisen la, la oferta de cursos del campus que puede complementar y puede servir. Yo tengo una pregunta para Laura. Otra cosa que surgió es cuando hay oferta de sponsoreos y el Nog no está constituido. Es algo que LACNIC puede ayudarlos a recibir el sponsoreo. Y... Eh, Yo creo que ahora el LACNO va a poder ayudarlos más directamente. Ahora no, no, es no, verdad. No. Perdón. Ahora sí. Claro, sería quizás más adecuado. Mucho más de primera mano. Sí. Es verdad. Ahora que el ACNOC está constituido, este, creo que sí, sería más adecuado este, hacer de, de personería jurídica para, para poder recibir y canalizar fondos. Este. Gracias. En, en, hablando un, un segundo con el, con el sombrero del ACNE, que saben que es el otro sombrero que, que llevo, eh, nosotros reconocemos o estamos convencidos de la importancia de los NOX en general como, como herramientas para, para lograr, un, lograr una mejor Internet. Y en ese contexto tenemos y, y vamos a continuar teniendo alguna este, serie de planes de ¿cómo decirlo de colaboración con los Nogs y de apoyo a los Nogs eh, por encima de lo que pueda hacer Lago ahora que Lago ya va a tener como su propia de algunos, ¿cómo llamarle eh, vida propia eh, no es que nosotros nos vamos a salir del tema sino que lo vamos a continuar apoyando desde otro digamos, buscando qué otros mecanismos podemos seguir apoyando no quiero adelantar nada pero ya van ya se van a enterar Tendremos que ir cerrando. Una última pregunta. El, última pregunta. Pablo de Uruguay. Este, nombraron los grandes players, ¿no? Quería saber qué tanto se involucraban los grandes players en los nogs eh, locales. Los operadores grandes, ¿cuántos se involucran en los grupos de operadores de cada país? General, no. En general, la membresía en los NOX es más bien personal, ¿no? Sí, eh. y, bueno, las experiencias son las que más se involucran de ello, ¿no? Porque tienen pues, la mayor operación dentro de los países. Pero es un reto porque, pues, de nuevo, ¿no? y los operadores grandes, definitivamente la parte de los recursos, sobre todo para capacitaciones y apoyos, pues tienen más, más poder. Entonces, está bueno incluir a los chiquititos. Lo hemos visto en varias... Eh, eh, plenarias aquí dentro, que es algo que dicen, oye, nosotros también estamos aquí y necesitamos ser escuchados, ¿no? Entonces, eso es parte también de lo que estábamos en los grupos. Últimos comentarios. Sí, eh, en realidad la participación, yo se lo comentaba ayer a, a los becarios, eh, es a título personal, entonces, si bien todos tenemos un trabajo, o trabajamos para alguien, la participación en el NO es a nivel personal y todos sabemos para quién trabaja cada uno, <risa> dónde estamos, pero eh, cuando colaboramos lo hacemos digamos, desde, desde las ganas que tenemos de colaborar y hay cosas que podemos este, compartir y otras cosas que no. Pero siempre tratando de, de colaborar, no importa dónde estemos trabajando, porque yo un día estoy para un lado, otro día estoy para otro. Nada, tendríamos que ir cerrando, creo que estuvo muy muy interesante la discusión, eh, quería agradecerle a Hernán, a Nayret, a Ariel, a Rubens y a Lía, los dije en orden porque si los decía en otro orden seguramente me iba a olvidar de alguien, a Cristian por invitarme a acompañarlo en esto, a Carlos, <risa> y gracias a ustedes por escucharnos y gracias por toda la participación y por todas las preguntas que han habido. y Un aplauso para nuestros panelistas.